Hola chicos, soy Celso. Algunos de vosotros o de vosotras me conoceréis, otros no. Bueno, llegó a mí, hasta a mí esta situación y dije, bueno, vamos a darle una vuelta. Y qué mejor opción nos brinda el yoga que Sirsasana para dar una vuelta a las cosas y tomar perspectiva, una perspectiva diferente para ver cómo la abordamos. Lo que pienso es que en este momento del proceso que muchos de nosotros hemos pasado, os invito aún a beber de esa fuente de sabiduría que hoy día tenéis esa fuente tan rica y tan nutritiva que tenéis que es conocimiento puro pero que he convertido en sabiduría a través de la experiencia y todo ese conocimiento vivido. Hoy aún tenéis la gran suerte de disfrutar y de poder beber de él entonces os invito primero de todo a absorber como esponjas todo ese conocimiento, toda esa sabiduría y toda esa experiencia y vivencia que os vais a llevar para toda la vida. Inseguridades tenemos todos. Y en algún momento las hemos tenido de una forma u otra. Entonces, eh, ¿qué es una inseguridad? No? Una inseguridad no deja de ser un miedo. Es un miedo simplemente. Entonces, ante este miedo, o cualquier otro que pueda aparecer en nuestra vida, os invito a haceros tres preguntas. ¿Vale? La primera de ellas es que te preguntes a ti mismo, a tu interior, a qué realmente tienes miedo y sé honesto honesta contigo y responde a ver a qué es lo que tienes miedo y aprende de ello. Segundo es, ¿qué es lo que puede pasar ante esa situación de miedo? ¿Qué es lo peor que puede salir, que salga una clase de mierda, que no les guste a tus compañeros, a tus alumnos, que se rían de ti? Imagínate lo peor que puede pasar. ¿Vale? Segundo, piensa qué probabilidad hay de que eso pase. ¿Vale? Porque si eres honesto, y está contigo, vas a ver que la probabilidad de que eso pase es remota. Es más fácil que te toque el euro millón que que suceda eso que te estás contando tu cabeza. Entonces, te invito a que si quieres ser, pensar en esa posibilidad, coño, piensa que te va a tocar euro millones, que te beneficia más. Haz de darte cuenta de que todas esas cosas no dejan de estar en tu mente, no están sucediendo en la realidad. Todos son ideas que nosotros tenemos y que nos contamos esos loritos que nos cuentan en, en la cabeza. Yo soy una persona que soy muy mental, que soy muy perfeccionista. Yo soy el primero que me cuestiono, me juzgo... Pero todo eso son cosas que nosotros nos contamos. Si somos honestos y realistas, nada de eso está sucediendo, solo son cosas e ideas que nos estamos contando. Y ante estas situaciones, hay una compañera, una amiga que haciendo un curso me enseñó una regla que creo que no se os va a olvidar nunca. Es la regla del 33%. Esa regla lo que dice es siempre ante cualquier situación, Habrá personas a las que les gustes, un tercio. Habrá otro tercio que será personas a las que no les gustes. Y habrá, por último, una persona, o sea, un tercio de esas personas, a las que le serás indiferente, estarán en su mundo, estarán en su día a día, estarán en sus cosas, y le serás indiferente. Entonces, quítate presión, no pasa nada. Tranquila, haz tu clase. Entrega lo mejor de ti y aparte tienes el mejor entorno para exponerlo. Este entorno entre compañeros es el mejor que te puede brindar la vida. Quítate presión, no tienes no te van a echar de un trabajo. No tienes unos alumnos que han pagado por recibir tus clases que van a dejar de ir a ellas. Deja la mente, deja esas ideas a un lado, siente desde el corazón... Haz tu clase desde el corazón, disfrútala en la medida de lo posible. Y es esto, nadie nace sabiendo. Esto, como casi todo en la vida, se aprende practicando. Y como te digo, esto cuanto antes empieces, mejor. Y este es el mejor entorno en el que tú puedes empezar a desarrollar esa práctica y esa destreza. Disfruta, aprende, vive y sigue aprendiendo. アニメ